Bueno, pues decía que primero, que muchas gracias por la explicación y que le sigo de vez en cuando, yo me lo paso bien y aprendo con usted y, y, y me ayuda en la educación de mi hijo. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Yo tengo un hijo estudiando aquí primero de marketing, ni es buen estudiante ni es malo. Cuando se pone, me recuerda a un jugador del Madrid, eh, este Guti, que decían que si se hubiese entrenado eh, con más entusiasmo podía haber llegado a ser una primera figura, ¿no? Eh, claro, pero siempre lo hacen muy dosificado. Entonces, ahora, pues digamos, tiene como un aviso, como dan a los toreros cuando tardan mucho en matar, ¿no? Y dice, hombre, que tienes que aprobar para seguir en la universidad. Tienes que aprobar tres ahora, ¿no? Y claro, hace un, un mes me decía, pero papá, si falta un mes. Claro. Y claro, para un chaval joven, yo entiendo que eso es una eternidad. Claro. Es una eternidad. Para los padres, no. Y, claro, y yo que le veo, con esa parsimonia que él se pone, Sí, hago algo de lo que aquí ha salido, ¿no? Decir, hoy qué bien, ¿eh? hoy has estudiado eh, dos horas y cuarto, en fin, 20 minutos más que ayer, ¿eh? Yo espero que esto <risa> va a ir mejor. Pero claro, uno ve que pasa el tiempo y no siempre eh, se tiene, digamos, eh, el tacto de saber decir lo que corresponde. Y alguna vez, pues también me desespero, ¿por qué no decirlo, ¿no? Concretando la pregunta... Es decir, ¿en qué me puede ayudar usted en esto sí, sí. para tener una actitud más positiva con él y que de alguna forma él recoja el guante? Porque si no, no hacemos nada. Bien, pues muchas gracias. La pregunta es concretísima y está muy bien y mucho seguro que nos hemos visto en una situación semejante. ¿no? Eh, la primera cuestión es cuál es su mirada ante su hijo. Si espera que sea un primera espada del marketing, que puede llegar a serlo perfectamente, no toda la gente que tiene ahora más éxito en el marketing, fueron, ni siquiera alumnos de marketing, o si lo fueron, no eran de los mejores. ¿eh? O sea, puede haber una… Eh, eh, perfectamente puede ocurrir que una persona tenga un perfil muy mediocre en bachillerato y la carrera, y después cuando por fin encuentra se encuentra en el mundo profesional y ahí ve que sí hace y le sirve, ahí despegan. Es muy frecuente esto, muy frecuente. Con lo cual, no está nada perdido. La cosa es que vaya caminando hasta que él... La, la cuestión es que él descubra hasta que dé con alguna clave que le interese. Cuando le interesa alguna clave, despegará. Puede pasar tiempo. Habitualmente eso suele ocurrir, por ejemplo, en las prácticas. Cuando ha hecho unas prácticas en una empresa y ha visto que ahí, oye, que sí le sirve, que ha logrado tal, eso les, les, eh, les, les impacta. ¿no? Entonces, primero paciencia. Esto, es, esto va a fuego lento y saber que muy buen expediente no me asegura nada perfecto después y un expediente normalito no está en contra de que después sea un muy brillante profesional. Esto es en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. ¿eh? Porque las personas despegamos a diversas edades cuando hay algo que nos apasiona cuando hay algo que nos, que nos apasiona. Y esto, y, y es, a veces es muy difícil que la adolescencia, uno o la posadolescencia, eh, se descubra muy apasionado por algo hasta que alguien o algo le, le hace despertar. Esto puede ocurrir a los 19, 20, 22 años, ¿eh? mm, con toda tranquilidad. Segundo, usted lo ha hecho muy bien, es decirle, o sea, primero, no está mal decir, oye, hijo, falta, falta un mes, ¿cómo vas de, con las asignaturas? ¿Eh? Falta un mes. Lo que no es bueno hacer y a los hijos les descompone es la reiteración. Hijos, faltan 29 días, ayer no te pusiste y hoy solo una hora y media. Tal. Hijo, 28 días, papá, ya me rayas, ya estoy hasta el gorro. Tal. No, no, no, no, cuidado, cuidado con el Si Algo tengo que decir, hijo, eh, la, ya está la comida. Entonces, no fundamentalmente, o sea, fundamental no repetirse. Se, se dice en una conversación, oye, hijo, ¿qué tal vas? Bien. Oye, ¿cuánto falta de curso? Pues un mes. ¿Y qué, qué tal va el estudio? Bien, bien, bien. Y después hablen de otra cosa que también le interesa a él. ¿qué, ¿Qué le gusta a su hijo? Otra cosa que le guste... El marketing. Sí. Ah, bien, bien, bien. Cuando, de bien. De ello, perdón, sí. Partir, bueno, de no estudiar, <risa> aguantamos, aguantamos y lo que decimos, bueno, que se le pase y vamos ganando tiempo. No, no. Y explicarle y explicarle que habitualmente las expectativas económicas, esto, esto es una constelación eh, Vamos a ver. Siempre que queremos promover una acción en alguien, es muy bueno contarle. ¿Qué de bueno le va a ocurrir en cuanto lo logre? O sea, si logras esto, vas a poder hacer esto. Las expectativas económicas en España, con carrera y sin carrera, son muy distintas. ¿Puede ocurrir que alguien sin carrera, porque es un comercial muy hábil, tal, sí, tendrá un sueldecito bastante potente. Hombre, si se mete, algunos se meten en política y terminan comprándose unos chales espectaculares, pero eso es otra historia distinta. ¿no? Pero así, los que... Eh, bueno, dice Chale dice eh, otras cosas. No o sea, no, no, no, estoy, no estoy pensando ahora en nadie. <coughs> Me, mentira. <risa> no, bien, bien. No, no, pero a ver. Que conste que sí si, si, si es cierto. Eh, no, no, eh, no está bien la referencia que he hecho a este, este político porque sí tiene una, una cierta altura universitaria. Pero hay otros, y yo les hablo de, de mi tierra de Galicia, muchísimos políticos sin formación ninguna que hoy o sea, que tienen auténticos capitales y han salido todo de. De, de una política mal entendida, ¿no? De todos los partidos. Entonces, claro, uno ante el... Mis amigos ya tienen sus mil euritos y todo gasto. Se sí, mi hijo, pero si esperas un poquito más, tus expectativas van a ser mucho más o altas sea, y, y tu realidad mucho más alta. Entonces, contarles lo que viene después. Y yo estoy seguro que tú eres capaz, ¿no? Después, tus capacidades son superiores. O sea, eh, no te, o sea, date, date la oportunidad de crecer más. Entonces, eso en cuánto tiempo, ¿no? Y después, no repetir, y fundamental, o sea, no repetirle las, la, el, las expectativas, ya las conoce. Dejarle alguna vez, alguna vez dejarle fracasar, y cuando fracase, pues he suponido las tres. Hijo, ¿y, ¿y qué ha pasado? Porque si, ves ya te lo dije yo, te lo dije el día 30, el 29, el 28, y al final, aquí lo tienes, suspensas. Si es que no vas a hacer nada bueno. Conclusión, ¿qué hace el, su hijo el día siguiente? dejó la carrera, me voy a trabajar que ahí por lo menos hago algo bueno. Valor le yo te he visto algunos días estudiar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo te he visto con ganas. Ya, pues, no, no, no sé, si me hubiese falta unos días, oye, ¿qué puedes hacer para la próxima ocasión? A ver, vamos a... Cuando venga el fracaso, ver en qué se puede mejorar, pero siempre en clave positiva. Si yo me echo encima de él y digo, ves, es que como sigas así, no a esas son las frases negativas que algunos de nosotros seguimos teniendo 30 años después. Ya me dijo mi padre, yo no iba a ser capaz de nada. Pero si mi padre me decía, hijo, yo estoy convencido de que tú vas a ser un gran profesional del marketing, tienes inteligencia, tienes habilidad, eh, y tienes cualidades buenísimas. Yo te conozco de toda la vida, como si fuese mi hijo. Si eso se a tu hijo, eh, ya, pero con sinceridad, eh, tarde o temprano, Va a vivir de esa buena imagen que tiene en ti. Si tú le emites, es que no arrancas, eres bastante vago, es que no... No. Eh, llegar a su momento. Contar con personas que confíen en nosotros, eso nos da alas antes o después. Hasta que él descubra que vale por sí mismo. Entonces, no repetir, eh, valorar cada paso positivo que dé. Sin, sin, sin exagerar. Hijo, muy bien, estoy una hora. Vamos, te invito a Disneyland París. Hombre, no, no tal. Pero decírselo, la mejor es la alabanza y después mostrarle mis expectativas no sobre su éxito sino sus cualidades. Yo creo que tú vas a, a desarrollarte más eh, en esto, ¿no? Le puedo decir puedes, puedes intentar, esa puedes aprovechar para trabajar en, en verano. ¿Eh? Bien. Sí. Sí. Claro, sí, sí, sí, sí. Pero la cuestión, sí, sí, sí, sí. pero la cuestión es, ¿cuál es mi si yo le agobia a Suez a mi hijo, diciéndole, pero que, que te van a echar, que te van a echar, no, no, hijo, oye... Eh, ¿Qué tal, la, ¿Qué tal la universidad? Muy bien, oye, y los amigos, ¿estás a gusto allí? Sí, sí, sí, pues qué, qué bueno que estés allí, ¿no? Entonces, hablarle de lo positivo que tiene estar en la universidad. Él, eso le motivará más que decirle, oye, pues fíjate, si el año que viene, o sea, cuando sigues el año que viene, fíjate, porque ya, ya en segundo, qué suerte, que ya mitad de carrera, esto es un es, sé que es un esfuerzo para ti, hijo, pero yo sabía que, que lo conseguirías, has aprobado ya la, el bachillerato, ha sido un hablarle de los logros, si le hablo en términos de que yo a lo mejor como padre estoy temblando por dentro, madre mía, que, que, que, que lo echan por, porque no ha dado el mínimo. Bien, aún así, si así ocurriera, eh, es de, los, de los fracasos se aprende. Entonces, no angustiarnos porque mi hijo pueda fracasar, que es lo que más nos angustia, y si fracasa... Miren, de los fracasos aprenden. De si su hijo un día se pasa bebiendo alcohol, qué horror. Como dijo, mira, va a aprender lo que es el mal, lo mal que se pasa con un exceso de alcohol. Y después, cuando venga a casa, hablaremos con él al día siguiente. Dijo que no le hecho la bronca ese día. Al día siguiente, ¿cómo te sientes, hijo? Fatal. Hija. Es, que, es que el alcohol, hijo, es un desastre. Tú ya lo estás probando. Que saque las conclusiones, pero no amenazarle previamente. Mira que. Como salgas y me vengas mal, no vuelves a salir, ¿eh? a ver qué haces. Joder, sale encogido el niño, ¿no? Entonces, eh, no tener miedo al fracaso. Aparte, señores y señoras, ¿cómo hemos aprendido nosotros en la vida? Hemos ido de éxito en éxito en todo. Algunos se han casado con la primera novia que tuvieron, el primer novio. Otros tuvimos que pegarnos el batacazo con varias. Pseudonovias. Algunos ya encontraron en el trabajo de su vida la primera. Otros hemos cambiado bastantes veces. Algunos han nunca han suspendido. Algunos que incluso hemos tenido buen expediente, hemos suspendido mucho en algún momento de nuestra vida. Crecemos por los fracasos. Entonces, no tengamos miedo al fracaso de los hijos. Y hablarles en términos positivos. De lo que esperamos de positivos, no de lo que esperamos de él. Tú ya... Vamos, tú me vienes con, la con el grado en marketing como que me llamo panquercio, porque vamos, no, no, no, no, no lo que espero que haga, y si no, sino, hijo, confío en ti, tienes unas aptitudes fenomenales. Eh, fíjate que bien te fue en, en bachillerato, en matemáticas, tal. Qué bonito, o sea, el, un buen, además te va esto y tal, y, y con los amigos que tal. Entonces, que te hable de lo bueno, siempre en positivo. No transmitirle nuestras angustias. ¿Y qué será de él? No les ha pasado nunca a un hijo suyo que llegue tarde a casa y la angustia que tienen, si llega tarde, está, ya, ya está perdido, ¿Qué, ¿qué habrá hecho? ¿Dónde se ha metido? No, que se ha retrasado. Pero la imaginación no, se nos dispara, y si no aprueba aquí, ¿qué va a ser de él? Bueno, saldrá adelante. Saldrá adelante. Sí. Buenas tardes. <ríe> Bueno, quería agradecerle primero el mini concierto que nos ha dado, bueno. que ha sido estupendo. Y Gracias. hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que es el para qué al que se ha referido. El problema está en que si no encuentras ese para qué, ¿qué pasa? Es, sí, esa es la pregunta. No encontrar el para qué en la vida significa que o bien termino con una depresión de caballo o bien lo sustituyo por falsos paraqués. Eh, me llenaré de currículum, de dinero, de viajes o de, o, de, o de ligues o de lo que sea. Entonces es fundamental acompañar a nuestros hijos sin prisa, pero sin pausa, en que descubran el para qué de su vida, de su vida. Eh, hay falsos paraqués. El éxito es un falso para qué, porque ¿qué es el éxito? El éxito es eh, trabajar, tener una carrera y trabajar y ganar 2.000 euros al mes. ¿Y por qué no 3.000? Para uno de 5.000, que gana 5.000 al mes, uno de 2.000 es un fracasado, un loser. Eh, ¿Y qué es el éxito? Tener mucho trabajo, el sacerdote que se acaba de marchar, tiene trabajo a las puertas, pero no gana mucho. Otros ganan mucho y trabajan poco. ¡Ese es el éxito! <ríe> bueno, eh, eh, cuidado con los falsos, con los falsos expectativas. Y después, el para qué en la vida es, ¿qué hago yo con mi vida? o sea ¿Qué de bueno voy a dejar en este mundo? A través de lo que tengo. no Entonces, cuando su hijo dice, a mí lo que me encantaría es poder explicar a los demás, o poder cuidar a otros, o poder investigar, o poder... O sea, que vaya descubriendo él eh, con qué tipo de acciones siente que va a desarrollar más su persona, su creatividad, su ser pleno. No hablamos del tener pleno, sino del ser pleno. Eh, y el ser pleno tiene que ver con actividades en las que yo me pongo en juego de modo excelente. Entonces, una persona puede eh, dice mira, para mí, para mí lo, lo, lo maravilloso sería crear riqueza en España. Y para eso lo hago a través del marketing. Una persona que crea riqueza y a través del marketing es capaz de productos españoles colocarlos en China eso ha hecho un bien en España está beneficiando a la, a la colectividad a través del marketing. Otros lo hacen como eh, monjes cistercienses, rezando por todos. Otros creando un partido alternativo. Otros, entonces... El, el qué hacer, al final, tampoco es lo más importante, es el para qué lo hacemos. Cuando en coaching se va a una empresa, lo primero que se pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿A qué hacemos eh, programadores Intel para meterlos en Intel Inside? Lo metemos aquí. Muy bien. ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos través de una cadena de producción. ¿Para qué lo hacen? Ahí está la clave. Unos dicen, para forrarnos. Otros, para tener un trabajo. Otros, pues para, que, para tener ordenadores. Otros, para hacer más feliz la vida de los demás o más fácil ese es el que tiene un para qué claro, ese es el que crece. Y las empresas, las grandes empresas, eso es la clave. El para qué. Entonces, el ir trabajando conmigo es el para qué de tu vida. ¿A ti qué te ilusiona? Porque no es, no es igual estudiar marketing para tener la carrera de marketing que estudiar marketing porque me encantaría un proyecto de, de, de, de, de, de, de, de, de promoción de productos lácteos en, en, en Japón, o de vino español. Es algo concreto. Entonces. El descubrir un para qué, y me encanta, o me encantaría crear tal, o me encantaría cuidar a otros. O me eso puede ser como médico, como psicólogo, como misionero. o Entonces, el para qué es la clave. Lo bonito no es tocar la guitarra o, o ser especialista en, en, en grabaciones. Es el para qué. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿El para qué? ¿En qué lo voy a emplear? ¿Mi vida en qué se va a emplear? Esto despeja las mmm, apatías progresivamente por eso es muy bueno preguntar ¿qué es lo que más te ilusionaría hacer? ¿a ti qué te ilusionaría decir? me encantaría decir perfecto pues esto sí yes. eh, ¿en qué medida como hijo se puede educar por así decirlo a los padres en bi-fullness sabiendo que es una población con más resistencias y que quizás no viene bien que con la edad que tengan sí. o sea, la caja de Pandora ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente porque tengo hijos de tu edad ¿sí? ¿qué edad tienes? perdón yo 25. Pues tengo una hija de tu edad. No tiene novia. luego hablamos. Bien, eh, porque me ha caído muy bien. Vamos a ver. Eh, Gracias. <ríe> mi hija que estudió aquí. Bueno, pues resulta que no solo, no solo es pertinente, es absolutamente necesario que los hijos nos enseñéis a los padres lo que necesitáis. ¿Cómo lo podéis hacer? Hay dos maneras buenas y una mala. La mala es callar, aguantar, tragar. Mi padre es así, mi madre es así, ya no van a cambiar. Es cierto que los que tenemos cincuenta y tantos años, cuarenta y muchos, cincuenta y tantos, como en mi caso, tenemos más resistencia al cambio. Pero todos cambiamos cuando hay una crisis. Eh, cuando mi hijo ya está metido en drogas, está arriba, tal, no el mío, sino uno, de cualquiera, ¿no? Ahí los padres se replantean qué hemos hecho, qué hay que hacer, cómo, cómo puedo modificar esto. Eh, hay momentos de crisis en los que uno cambia la forma de pensar, de hacer, porque los hijos nos tenéis que enseñar a los padres de dos maneras. Uno, a veces a través de la crisis, de llevarnos a los padres contra las cuerdas, eso nos viene muy bien, ya estamos tan acomodaditos y de repente, papá, que me... Bueno, hijo, entonces mañana... No, no, mañana he quedado con unos amigos, pero ¿no vienes a comer con la abuelita? No, no, hoy, no, no mañana no. Pero siempre hemos sido... Pues mañana no voy a ir, papá. Pero ¿cómo que no? No, papá, yo, yo tengo también mis amigos, tengo que cuidarlos. Pero bueno, ¿qué, ¿dónde está? ¿Qué es lo primero? ¿La abuela o los amigos? Papá, para mí, en mi momento biográfico, los amigos. La abuela la quiero mucho, por, y le voy a ver muchas veces, pero en este momento... Quien dice eso, dice otras cosas. ¿eh? Enseñar que es muy... Entonces, uno por vía de crisis y otro por vía de palabra. Papá, eh, ¿por qué nunca me abrazas? Papá, ¿por qué nunca me... ¿Estás conmigo un rato? ¿Eh? Papá, o sea, mamá, oye... Eh, Mira, yo ya me sé hacer la cama y ya me sé matricular, no hace falta que me vengas tú a meterte ¿m? a ver mis asignaturas de este año. Necesitamos eso. O sea, que el que los hijos tengáis un punto o un punto cinco de rebeldía y de osadía nos viene muy bien. Muchos padres no, no entran en crisis, no cambian, porque los hijos son dóciles, mansos y, y, y así, mal para los hijos, mal para los padres nos viene muy bien el, el de que nos digáis las cosas con salero o con dureza ¿m? porque eso es lo que nos, lo que nos despierta ¿m? así que tenéis un papel aparte que es que en la, en la vida los padres educamos a los hijos y los hijos nos eh, educan a los padres, es, es biunívoco es más, el principal experto en ti eres tú eres tú que decía tu padre que necesitas tú Papá, yo es que sí, sí, sí, necesito la carrera, pero también necesito mi tiempo con, con mi novia. Hijo, pero bien, pero ahora estás a final de curso. Sí, pero, pero el besito ese que me da mi novia, o tú nunca te dieron besos. Ah, sí, qué cosas tienes, hijo. A ver. Y si tu padre no es tan simpático, le puede decir eso, pues contra las cuerdas. Nos viene muy bien. ¿Yo por qué me dediqué a estudiar estas cosas? Porque mi hija, la que te quiero presentar, eh, si es que no tienes novia, que a lo mejor la tienes. Sí. No, bueno, bien, pues eh, me llevó contra las cuerdas. Un día me dijo mi hija, me voy de casa. ¿Cómo? <risa> y se, se fue de casa, a la casa de una tía, ¿no? pero bueno. O sea, entonces ahí dices, lo, primera reunión de los padres, esta niña ya tiene que cambiar, fíjate cómo está. Y dices, pues, oye, a lo mejor también tengo que cambiar yo algo. Cuando uno se enfría, y dice, pues sí, sí, sí. Entonces te das cuenta de eso, ¿no? O sea que es muy bueno, es muy bueno esa... Eh, un hijo rebelde es una cosa buena co para los padres. Sí, sí, sí. Si no eres revolucionario a los 25, ¿para cuándo lo dejas? Es el momento de romper moldes y de… ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, a para mí está siendo una verdadera revolución… Los seis puntos que ha dicho, porque, mmm, bueno, yo me eduqué en una casa que si sacabas uno y medio te preguntaban en qué fallaste. Entonces, eh, lo que está diciendo, ¿dónde se mete la exigencia? Porque ah, que... yo, yo es donde he crecido. Entonces... Sí, vamos a ver. Eh, la exigencia que tiene, tiene que haber, porque el cariño son tres cosas. El cariño a los hijos es, por un lado, mostrar el cariño, pero también tener... Eh, mostrar normas y exigencias las cosas son estas es decir, hijo eh, hablar de las responsabilidades de cada uno exigencia tiene que haber y tiene que haber fuerte porque eh, en función de la edad pero la exigencia no está reñida con valorar fundamentalmente lo positivo o sea la exigencia viene en que en algún momento los padres tienen que decir a los hijos oye eh, mira puedes entrar a la universidad tienes capacidad vamos a la universidad eh, esto corre de mi cuenta y, y, y que espero y confío en que tengas las mejores calificaciones. ¿no? O cuando me di con un 1.5, con dijo, ¿qué, ¿qué ha pasado con esto? Eh, tú puedes dar mucho más, eh, es necesario que hagas esto, ¿no? En que, que, pero que lo diga él. Eh, entonces, la exigencia no puede ser autoritaria, tiene que ser personalizante. Exigencia, sí, sí, sí, porque el que puede dar 10 no debe quedarse con un 5. Pero la exigencia es decir lo que espero y después alentarle, y después bendecir lo bueno que ha hecho. No como dice, si tu hijo sacó todo 10, era su obligación. Hombre, si sí, pero oye, hijo, qué contentos estamos, qué bien. O que se aprobó casi todas. Estamos contentos, hijo. Y el suspenso, bueno, pues, qué ha pasado con suspenso, a ver cómo puedes mejorarlo. Eso no es falta de exigencia. Le estoy exigiendo más. O sea, lo que no voy a decir es, qué bien, hijo, todo suspenso. Ah, toma, fenomenal, nos vamos a estar todos de... No, no, hijo. Eh, pues... ¿Cuándo soy exigente con mis hijos? Cuando no le evito las, cuando no le evito las consecuencias negativas de lo que ellos han hecho mal. Las exigencias se traducen en esas dos cosas. Uno, le digo lo que, lo que esperamos de ellos, porque pueden darlo. Y segundo, cuando no le evito las consecuencias negativas de lo que han hecho. Por ejemplo, eh, iban a. Eh, iban a íbamos a pagarle el carnet de conducir, a lo mejor ya lo tienen, ¿no? O íbamos a pagarle un viaje a no sé dónde. No, pero hijo, ha suspendido tres asignaturas y hay que volver a pagar la matrícula, el dinero va para eso, eh, una cosa u otra. Entonces, no se han hecho la cama, no se la hago. Eh, eh, entonces, ¿han perdido el móvil? Porque son unos descuidados, se han perdido el móvil en cualquier lado. Hijo, pues de momento, eh, no vamos a ver. Cómprame, no, no, hijo. Eh, la consecuencia es que te has quedado sin móvil. Eh, ya, ya veremos cuando llegue el momento, o sea, ahora entonces, eh, y en eso es, ahí está la exigencia, pero la exigencia no, no de modo autoritario, ¿no? de eh, restregando lo que ha hecho mal, porque claro, eh, eres el primer Pérez que no saca todos los resalentes. bueno, pero a lo mejor es el primer Pérez que, que por su simpatía logra eh, llevar un partido político adelante, y ¿eh? no sabemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta, es buenísima, porque por lo que les he contado parece que eh, hay que ser muy blandito con los hijos. No, no, no, hay que ser muy firmes eh, en cuanto a hábitos de comportamiento, en cuanto a metas. Eh, dice Munier, quien no sueña con grandes catedrales no construirá ni siquiera una choza. Es decir, que y, y por eso es muy bueno preguntar a los hijos qué es lo que te ilusiona a ti, ¿tú qué crees que podrías llegar a hacer? Eso también para los jóvenes. ¿no? El, y después alentarles para que lo hagan. Y cuando se cansen, decirle, hijo, claro, perfecto, hay cansancio, pero esto merece la pena, adelante, ¿no? Y después, eso sí, sí, sí si, ha un, si ha habido un fracaso tremendo, ¿cuál es la consecuencia? Pues que si un verano estaba previsto salir, él no va a salir, pues tiene, lógicamente, quedarse estudiando aquello, ¿no? Todo trae consecuencias. Si uno en su trabajo de, deja de ir a trabajar durante 15 días sin avisar, a mí por lo menos no, <risa> se acabó, o sea, yo no vuelvo por allí no dice, bueno, te tapamos aquí. No, no, no, no. Entonces, no evita las consecuencias. José Manuel, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. pues muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. Gracias.